Hola a de doce, Quiero un nuevo vídeo. El día de hoy traigo un speedpaint sobre el Mes del Pride. Para quien no lo sepa, el Mes del Pride es el mes del orgullo LGTB+, la Plus que se celebra el mes de junio. Y yo, como no, lo traigo a finales de junio. La verdad es que antes estuve liada porque ya sabéis que con el tema de la cuarentena las clases eran online y era un poco una locura. Pero ahora ya han acabado, así que más tiempo libre, yay. Así que podré dibujar más. Tengo pensado dibujar más evidentemente. <risa> y consecuentemente subir más vídeos. Y pensando un poco qué podía dibujar para, para el Bright, porque el año pasado dibujé a dos personajes míos llamadas atómica uh, y Dinalf las cuales también he dibujado este año porque me hacía ilusión. Así que las dibujé otra vez, ¿por qué no? Pero no he a hacer un dibujo como el año pasado, teniendo en cuenta las condiciones en las que estamos, muchas parejas tienen que estar a distancia, y pensé, dije, mire, pues voy a dibujarlas, cada una en su habitación, haciendo una videollamada, ¿no, estando juntas, pero separadas, que es un poco la, el espíritu que nos está cuarentena. De, Estamos todos en casita, pero todos juntos, separados dos metros como mínimo, por favor. Pero claro, hay un problema, como en cada mísero vídeo que hago. Una parte del speedpaint no se ha grabado bien. Yay. Intenté recuperarlo, la verdad, porque era el boceto y, y... A mí una cosa me gusta mucho de dibujar son los bocetos, es una de mis favoritas. Me encanta dibujar todas las frases, me encanta, pero el bocetear me encanta. Y justamente he perdido el boceto y salió, no, el boceto, pero bueno. Ah, lo perdí, lo siento, me sabe mal. Lo, lo intenté recuperar porque el archivo estaba corrupto, justamente era algo bueno, no lo el El dibujo en total me tardó unas 5 horas más o menos y sí, muy triste, perdí el boceto. He fechado por mi boceto y bueno, pues eso sería el resto y ya está. Una cosa que quiero mencionar, que evidentemente no vais a poder ver porque no está el boceto, maldita sea, pero que esta vez hice en fondo. Tampoco es el fondo más currado del mundo que digas, madre mía que fondo, pero teniendo en cuenta que mis fondos suelen ser planos, es la cosa de bueno, algo es algo. También una cosa que suelo hacer bastante, bueno, que también hice en el anterior vídeo del Pride, que es esconder banderas en el dibujo, no muy bien escondidas, evidentemente, son bastante fáciles de ver, pero hay banderas escondidas en el dibujo, así que si las encontráis, ponedlas en los comentarios. Y hablando un poco de los personajes, la verdad es que son personajes que tengo desde hace muchísimo tiempo en el canal, creo que las diseñé prácticamente al mismo tiempo, hace ya unos cuantos años. Creo que Atómica fue antes, Atómica la hice como una semana antes que Dina, pero básicamente las diseñé en la misma época, ¿sabes? en el mismo mes... Se lleva muy poquito tiempo en cuanto a, a creación. Pero sí que son de los personajes principales que tengo. Junto a otros que no voy a mencionar todavía porque no es el momento de ser introducidos en el canal. Todavía, ya se verá cuando salen. Pero sí que Atomic y Dinals llevan bastante tiempo en el canal. Es decir, si vas a vídeos antiguos, te diría que no fueseis porque da mucho cringe. Pero sí, están ahí, siguen ahí. No voy a quitar esos vídeos. Pues sí que verás que siguen ahí Atomic y Dinals. Tal vez un poquito, las veis un poquito diferentes. Pero no demasiado porque no he cambiado apenas su diseño, así que siguen ahí. Y una cosa que hace, no demasiado que empecé a hacer en los dibujos que es hacer un boceto bien hecho, ¿sabes? definido, con los colores, para yo tener la idea de cómo va a quedar el dibujo en general. A veces le meto un poco de sombras y luces, tampoco demasiado pero un poco para tener la idea de cómo queda el dibujo. y También un tema que quiero tratar en el vídeo es el tema del Pride, ya que el dibujo que he hecho tiene el mensaje de que amor es amor. Porque ya está, es tan simple como eso. Si tú quieres una persona, esa persona te quiere y os queréis mutuamente, independientemente de vuestro sexo o vuestro género no tienen por qué juzgaros. Lamentablemente hay muchísimas personas que siguen juzgando a la comunidad LGTB simplemente por querer a las personas. No hacen nada malo. Es decir, yo te quiero, tú me quieres, nos queremos, seamos felices. Ese es el mensaje que voy a dar con este dibujo. Y que a pesar de la distancia, seguimos estando juntos. Tenemos muchísimas cosas tecnológicas para poder mantener el contacto. Esto, si hubiera pasado como esto hace mucho tiempo, hubiéramos estado muchísimo más solos. Pero con las redes sociales, WhatsApp, Discord y un montón de cosas, podemos mantener el contacto. Así que podemos ir juntos, ¿sabes? pero eso sí los dos metros no me los quita nadie dos metros porque hay gente que se está viniendo arriba con esto dice pase tres vámonos de fiesta por ahí no no no no no no no tranquilidad por favor tranquilidad no sobre todo pero es esto como como haya rebrote como haya rebrote ya, ya veremos quién se ríe el último yo estoy en mi casita yo con un ventilador al lado libreta de dibujo y para adelante y volviendo un poco al tema del vídeo. Y es que es un mensaje muy sencillo, muy simple, muy fácil de entender, pero que muchísima gente no entiende. Amor es amor. Si es amor legal, ya está. Dejad a la gente que se quiera y ya está, que sean felices. Es que no entiendo la cosa que tiene la sociedad muchas veces con juzgar a la gente por su orientación, color de piel, religión. Dejad que la gente sea feliz y ya está. Paz y amor para todos, gente. Y ya está, ese es el mensaje que quiero dar con este vídeo. Y bueno, hablando un poco del, del dibujo. Tampoco se grabó, creo que la, la última parte, ¿verdad? los últimos 10-5 minutos del dibujo, que es un poco ando de retoques, poniendo, poniendo un poco de sombreado, luces y todo ese rollo. Como siempre, podéis encontrar mi dibujo en mi blog, ¿verdad? el dibujo totalmente acabado. Pero la verdad es que he de decir que me, me ha gustado bastante cómo me ha quedado. Puede haberme quedado mejor en algunos aspectos, pero más o menos está bien el dibujo. Así que no, no me quejo demasiado de cómo me ha quedado. Y ahora, para finalizar, diré lo que digo en cada vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si quieres ver más de mi contenido, suscríbete. Y si quieres que YouTube te avise cuando raramente subo vídeo, dale a la campanita que sale al lado de suscribirse. Cuando te has suscrito, sale a la campanita, púlsala y YouTube dirá Oye, ¿ya has subido vídeo? Aunque ahora, claro, como estamos en vacaciones de año, supongo que subiré más cosas. Más seguido. Porque tengo más tiempo libre, por así decirlo. Pero sí, bueno. Ya nos veremos. Chao.